¿Qué tal? ¿Cómo estás? Supongo que bien, un poco estresado con todos los preparativos de la nochebuena. Nada, el motivo de mi mensaje es para desearte unas felices fiestas, aunque suene un poco tópico y sean los eh, mensajes que transmitimos todos en esta Navidad, pues creo que es uno de los aspectos más bonitos de estas fiestas. Si nos paramos a reflexionar un poco sobre lo que significan, más allá de ese componente eh, religioso que puede tener yo creo que es una época en la que todos nosotros, pues afloran un poco más todas esas emociones, emociones a veces contrapuestas. Echamos de menos, pues, a aquellas personas que ya no están. Pero mi mensaje desde este, desde mi punto de vista es que esas personas que no están tenemos que tenerlas presentes y verlo desde un punto de vista positivo, alegre y acordarnos de ellas. También. Es un momento en el que agradecemos a todos los que están con nosotros, agradecemos a nosotros, a nuestra vida personal, todo lo que tenemos. Veo la Navidad como un punto de reflexión que a veces la vida va tan rápida que no somos capaces de pararnos a reflexionar y a valorar esas pequeñas cosas que sí tenemos. Creo que es un momento de agradecimiento en el que tenemos que estar presentes y saber y valorar todo aquello que tenemos. Muchas veces pasamos de largo, no valoramos a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hijos, pareja, todo lo que hacen por nosotros. Estamos exigiéndole a los demás pues, cosas que, eh, o pendientes de que nos den aquello, de lo que estamos generando, esas expectativas, que al final muchas veces no, no se cumplen y nos sentimos frustrados. La mayor parte de vosotros, eh, de todos los que seguís mi canal, sois opositores, opositores que perseguís... Una meta. Esa meta, algunos la tendréis más próxima, otros pues igual tendréis que presentaros en otras ocasiones. Y parece que nuestra vida gira en torno a eso, que no hay nada más. Pero sí que hay mucho más. Es decir, vosotros lo primero que tenemos que agradecer es estar vivos, que tengamos salud. Habrá veces que no tengamos salud y tendremos que eh, pues afrontar cosas realmente importantes. En la vida yo muchas veces nos desequilibramos o nos desajustamos por cosas que no tienen tanta importancia. ¿vale? Sí que hay cosas que realmente sí si la tienen, la salud, pues, el no, no, el, pues no tener que comer, etc. Bueno, eso sí que es grave, pero todo lo demás tiene una gravedad relativa. ¿vale? El hecho de aprobar o suspender es importante, está claro, hemos depositado todas nuestras energías... ...en esta oposición hemos renunciado a estar con amigos, con familia... ...a coger vacaciones, a salir de fiesta... ...eso os lo compro, me parece muy bien, es decir, es grave si yo no apruebo... ...pero al extremo de decir, ¿va mi vida en ello? No. Hay algo más, es decir, yo creo, y más en estas fechas... ...que lo que tenemos que hacer es pues, sentirnos agradecidos por esas pequeñas cosas que tenemos... ...no tener demasiados deseos... ...es decir, a veces deseamos... ...parece que estamos en un continu una continua insatisfacción... ...que nada nos llega y nada nos satisface... ...si al final lo tenemos todo... ...la mayor parte de las personas tenemos todo... ...tenemos salud, tenemos amigos... ...tenemos familia... ...gente con quien hablar, con quien comunicarnos... ¿vale? ...entonces yo creo que en estos momentos debemos ser agradecidos... ¿vale? ...te deseo de corazón a ti que sigues mi canal... Es a ti que compartes mis publicaciones, que haces comentarios, que me ayudas a mí a crecer también. A crecer como persona, a hacer material, a poder eh, estar, tener cada día más ganas de conectar contigo. Te deseo que disfrutes de tu familia, que se cumplan tus sueños, que estés con tu familia, con tus hijos, con tus amigos. Que llames a esa persona que fue alguien importante para ti. Y que ahora mismo pues tienes rencillas con él y le digas, mira, discúlpame, ¿vale? perdona, siento lo que ha pasado. ¿Vale? Son momentos de gratitud, de decirle a las personas que tenemos a nuestro alrededor que, la que, que las queremos. Y yo creo que ese es el mensaje más importante que os puedo transmitir. Independientemente de todos los vídeos formativos que pueda hacer y eh, toda la <risa> información que os pueda transmitir. Lo más importante que yo os puedo dar es mis mejores deseos y que tengáis una feliz fiesta, unas felices navidades, que estéis con los vuestros y que también que os peguéis un exceso, porque de vez en cuando le da chispa a la vida. Bueno, que tengáis muy felices fiestas. Chao, chao.